De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, las exportaciones mexicanas de res hacia Estados Unidos cayeron en 21% al arrancar el año ubicándonos solo por detrás de Canadá. La U.S.MIF reportó que en 2022 Estados Unidos posicionó principalmente en Asia 1.4 millones de toneladas de res por un valor cercano a los 11.7 millones de dólares. Con algo cercano a los 50 mil millones de dólares en mercancías agroalimentarias exportadas, México reportó una baja de más del 15% en la cifra superavitaria, esta en algo mayor a los 7.200 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.